Si algo es para ti, no necesitas perseguirlo, no te rebajes. La atención no se ruega. Cuando no eres prioridad, simplemente no lo eres y punto. No debes insistir a una persona que no te demuestra que te quiere. No debes insistir en entrar a la vida de una persona que ya te demostró con hechos de que ya te soltó. Al que no quiere, no se le insiste, así de simple es. El mundo está lleno de gente que quiere recoger frutos de árboles, que nunca sembraron, y quieren obtener el amor de un lugar donde no lo cosecharon. El amor pertenece a las manos que la cuidan, y es para quien la conserva y la cuida. No esperes amor de quien no pretende dártelo, no sufras detrás de un mal amor, que solo busca lacerar tu alma. Si lo tienes que perseguir, entonces no es para ti, no tiene sentido estar detrás. Aquello que es para ti, está aquí sin que tú lo tengas que presionar, sin que tú tengas que hacer que esté presente. El amor se da sin presiones, sin medidas, sin tener que estarlo exigiendo. Si tienes que exigirlo, sencillamente no es tuyo, no es para ti. Y solo juegas a ser amada, que no demuestra lo que siente, pierde lo que quiere. Esa es la realidad. Cuando a uno lo aman, lo cuidan, procuran que uno esté satisfecho. Pues es el mismo trato que uno ofrece, buscando que el otro esté contento, esté feliz, esté satisfecho, es buscar la felicidad ajena, como si se tratara de la propia. Se trata de dar el mismo afecto y el mismo cariño que esperas del otro. Si el otro debe llenarse de súplicas, para que te dé lo que tú esperas, entonces eso de lejos y de cerca no es amor. Porque el amor no es sobre suplicar, amenazar o a buscar que el otro ceda el brazo para tú ser feliz. Los dramas sobran cuando te aman de verdad. La vida es más sencilla, cuando la otra persona realmente te quiere y te aprecia. Si tienes que estarlo persiguiendo, si tienes que estarlo presionando para que te dé el amor que te mereces, entonces eso no es amor. Cuando te cansas de perseguir, es cuando te empiezas a querer, cuando empiezas a entender que no te mereces ese trato tan cutre, tan efímero, tan malo, que lejos de aportar, solo te hace querer estar sola. La sensación de soledad, inclusive ya es una señal de que te debes marchar. Marcharte de ahí donde te hacen sentirte solo, de donde te hacen sentirte sola. No hace falta una persona ausente, hace falta la persona que está, que siempre pone de su tiempo para estar a tu par, que siempre busca que estés bien, que estés feliz con la relación, como tú lo procuras. No hace falta el ausente, hace falta el presente no te daña lo que te falta sino la creencia de lo que necesitas. Así que no temas soltar a una persona que ya te soltó, no temas dejar de perseguir y buscar algo mejor para ti, porque si sigues ahí, solo te has de lastimar, solo te has de destrozar el corazón pensando en que haces bien cuando en realidad te haces mal. Recuerda que quien siembra a distancia cosecha olvido. Debes aprender a amarte tanto que no tengas que perseguir a nadie, amate tanto que no necesitas convencer a nadie para quedarse. Recuerda que donde hay muchas excusas hay poco interés, basta ya de cosas a medias, es o no es, quiere o no quiere, le interesa o no, se queda o se va. Así de simple es, nada que tengas que mendigar merece realmente la pena. No tengas miedo de soltar a una persona que te hace perseguir su amor, recuerda que las mejores personas llegan sin buscarla y se quedan sin tener que perseguirlas. Así que no te inquietes, no tengas miedo de dejar de perseguir, vas a salir de esta y de cualquier otra, porque la gente como tú brilla, hasta con el alma rota. Yo te lo juro, deberé salir adelante, ya te puedo ver volar, ya te puedo sentir correr como el viento. Cuando aprendes a quererte, ya no estás para cualquiera. Cuando aprendes a irte, ya no te quedas por cualquiera. Esa es la realidad. Cuando te aprendes a valorar, ya no tienes por qué estar demostrando que vales, simplemente vales y punto. Así que deja de perseguir. No aceptes menos de lo que cuesta tu paz, tu felicidad y tu autoestima. Líbérate de un mal amor, comprende, comprende que donde no te buscan, no haces falta. Así que sigue tu camino, porque ni antes ni después, todo llega cuando tiene que llegar. Deja de esperar a que los mudos hablen, o que los sordos escuchen. Deja ir a quien no se siente afortunado de tenerte. Recuerda que nunca debes forzar a nada, a nadie. Cuando una persona realmente quiere estar, será un placer estar a tu par, la fidelidad será un placer y no una obligación. Márchate a donde te quieran, ve a donde te aprecien, busca tu lugar, sal de casa, sacude tu vida, si tu día está amargo, sacúdelo un poco, a veces el azúcar está en el fondo, te lo juro, solo déjalo ir, déjalo ser y busca tu lugar.